Hola a todos, en este tutorial eh, vamos a, a aprender a utilizar el programa de base de datos de LibreOffice, denominado Base. Para ello vamos a partir de este ejemplo, una academia, la cual imparte una serie de cursos para trabajadores o desempleados, ¿vale? Entonces, para ello aquí tengo el enunciado en PDF y lo primero que voy a hacer es abrir el programa Base. Tengo aquí el acceso directo, hago clic. Y aquí me aparece la primera ventana. Esta ventana siempre nos va a aparecer cada vez que abramos el programa base. En ella nos permite o bien crear una nueva base de datos, como tenemos aquí, o abrir una base de datos existente. Si ya lo hubiera creado en un paso anterior, haría clic aquí, y aquí me aparecerían varias, ¿veis? De las bases de datos que yo ya he utilizado anteriormente, mediante este programa. Ahora vamos a crear una nueva base de datos. Dejamos por defecto este formato, le damos a siguiente. Me dice, ¿quiere registrar esta base de datos? Eh, esto nos sirve para luego poder utilizar, por ejemplo, la base de datos para poder combinar correspondencia con Writer. En nuestro caso, como no nos interesa, no vamos a hacer eso, directamente le digo que no. Eh, ¿Qué desea hacer después de, de guardar el archivo? Abrir la base de datos. Perfecto. Finalizar. Ahora nos pregunta dónde la vamos a guardar. En mi caso la voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. La vamos a llamar. Base de datos, BD, Academia, Forma T, Marga, ¿vale? Le voy a poner mi nombre, guardar, y ya tendría guardada mi base de datos. Siguiente, aquí ya, aquí ya veo que me aparece directamente la base de datos. Tengo abierta, la voy a poner en maximizar, tengo abierta la base de datos. Ahora, quiero poner en un lado de la pantalla el enunciado, y en otro, en la base de datos, para ir teniéndolo a la vez. Para ello, con la base de datos abierta, la voy a colocar a la mano derecha, aprieto la tecla Windows y la flecha de la derecha, y ya la tengo. Repito, misma operación con el PDF, pero con la tecla izquierda. Tecla Windows y tecla izquierda. Y ya tengo automáticamente dividida mi pantalla en dos. Dos partes iguales. Si quiero ponerla una un poco más chica, pues ahora simplemente voy aumentando ahí, hasta que la vea más o menos disponible, vale, ya lo tengo aquí, voy a darle un poquito más de zoom, para verlo un poco mejor, ahí, ya lo tenemos, vale, ¿qué me dice? Crea una base de datos y llámala como Academia Formate, ya lo hemos hecho, crea la tabla alumnos que incluya los siguientes campos, definiendo los tipos de campo más adecuados e indicando una clave principal, vale, la base de datos funciona mediante estos cuatro tipos de objetos que tenemos aquí, las tablas es el objeto donde se guardan los datos de la base de datos. Luego, es una de las partes más importantes que tiene una base de datos, el diseño de las tablas. Si me equivoco aquí, cuando quiera realizar consultas o meter datos a través de los formularios, me dará errores, me dará problemas. Entonces, es muy importante que a la hora de diseñar las tablas tenga muy claro cómo lo tengo que hacer. Entonces, para controlar todas las posibilidades, a la hora de diseñar una tabla, siempre la vamos a diseñar en tabla modo diseño. Crear tabla modo diseño. Aquí tengo mi ventana que se me ha abierto. Voy a ponerla un poquito más grande. Perfecto. Fijaros en qué consiste esta ventanita. Tenemos nombre del campo, que se lo vamos a ir dando, serán las columnas de mi tabla. Tipo de campo, una vez que indiquemos el nombre, y las propiedades de ese campo que serán distintas según el tipo de campo. Cuestión. Primero me dice id alumno. Siempre vamos a crear el primero un, un número identificativo. En este caso id alumno. Este en concreto, como va a ser la clave principal, que veremos ahora lo que significa, siempre va a ser un tipo que sea entero. Integer, fijaros que aparece el nombre en español y en inglés entre corchetes entero, integer, y que de manera automática su valor me ponga que sí. Es decir, que cuando yo esté introduciendo datos, no me tengo que despreocupar de este, de este campo ID alumno, porque el programa de manera automática me lo irá eh, poniendo, uno tras otro, ¿vale? De manera eh, consecutiva. Entonces, muy importante, ID, el campo ID, el primero que siempre pondremos en una tabla, será de tipo entero y valor automático sí. Fijaros que yo ahora hago clic abajo para insertar otro campo y ya me he añadido aquí una llave, una especie de llave pequeñita. ¿Qué significa eso? Si yo hago clic derecho, me aparece marcado clave principal. Clave principal significa que es un campo de una tabla en el cual nunca se van a repetir valores. En este caso es correcto. Tendremos el alumno 1, el alumno 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Pero nunca habrá dos alumnos 2 o dos alumnos 3. ¿Vale? Seguimos, DNI, DNI, en este caso es texto, 9 caracteres, luego tipo, texto, barchar, eh, caracteres, variables, y longitud, que lo tenemos aquí debajo, le ponemos 9. Nombre y apellidos, no nos dice nada, luego será texto. Consejo, no lo he dicho antes, eh, aquí lo voy a cambiar. Eh, mi consejo es que aquí, en el nombre del campo, Siempre, siempre, siempre pongamos los datos en mayúscula, sin acentos y sin espacios. Ojo, no es que sea obligatorio, pero sí nos ayudará luego a la hora de plantear las consultas. Entonces, si cogemos esa costumbre, no vamos a tener luego ningún problema a la hora de realizar consultas. En nombre de campo, mayúsculas, sin espacios y sin acentos. Vale, nombre, texto, como no dice longitud, lo dejo tal cual. Apellidos, igual... Texto, ¿vale? La noticia de longitud, lo dejo igual. Fecha de nacimiento, pues fecha, guión bajo, nacimiento, para que no tengamos que poner ningún eh, espacio, ¿vale? Y como es una fecha, hago clic y hay un campo específico relacionado con fecha. Aquí lo tenemos, fecha, date, me dice formato 31 de diciembre de 2021. Es decir, quiero que el año me aparezca con dos, con cuatro dígitos en lugar de dos. Para ello, aquí abajo, con esto seleccionado, aquí abajo, ejemplo de formato, este botoncito de aquí eh, nos va a permitir cambiar el formato. Si estáis utilizando Microsoft Access, este botón, en vez de ejemplo de formato, se llama eh, máscara de entrada. ¿vale? Entonces aquí tenemos la categoría fecha seleccionada y voy a seleccionarle el segundo, 31 de diciembre del 99. En este caso nos muestra una fecha de ejemplo, ¿vale? 31 de diciembre del 99. Pero cuando yo le dé a aceptar, meta la fecha que yo meta ahí, automáticamente me la va a poner con el año en cuatro dígitos. Le doy a aceptar y ya lo tengo puesto, el formato. Seguimos con el siguiente campo. Dirección. Dirección, lo mismo. Dirección. Sin acento, recordar, ¿vale? Aquí no pongo acentos. Como no me dice nada, texto. Localidad. Lo mismo, localidad, texto, ¿vale? Lo dejamos como texto. Teléfono, teléfono no nos pone nada, pero teléfono. Teléfono tiene, sin, con, sin contar el prefijo, tiene eh, nueve números. Luego aquí, en verde texto, vamos a poner número numeric. Y de longitud al, al teléfono, le vamos a poner longitud nueve. ¿Vale? Nueve números. Y además, aquí, en ejemplo de formato, vamos a hacer clic y le vamos a decir que quiero que aquí abajo, donde pone estándar, me vaya a poner el teléfono separados en grupo de tres, de tres números. Entonces pondríamos, siempre utilizando el cero como ejemplo, 000, espacio, 000, espacio, 000. ¿Vale? Grupos de tres separados por un espacio. Le doy a aceptar y automáticamente, fijaros, aquí tengo cómo se va a quedar metido el teléfono. Es decir, yo el teléfono, cuando lo introduzca, lo meteré todo seguido sin dejar espacios, pero en cuanto le dé a la tecla tabulador intro o haga clic fuera en otra celda, él automáticamente me lo va a mostrar así, como os he puesto aquí abajo. Seguimos. Email. Email. Como no me pone nada, texto. Nivel de estudios. Ponemos aquí. Nivel, estudios, ¿vale? Separado, como no puede, haber, no puede haber espacios, lo ponemos un guión bajo. Texto también, porque no nos dice nada. Ahora, desempleado, tipo, si no. Pues desempleado, desempleado. Hay un campo que es un valor booleano, lo tenemos aquí. Si no, bolean. Significa un valor boleano, en matemáticas significa que esa variable o ese valor solo puede tomar dos valores posibles. En este caso, 0 o 1, o sí o no. El sí significaría 1 y el no significaría 0. ¿Vale? Solo dos posibles valores. Y por defecto me dice que aparezca sí. Pues aquí donde pone valor predeterminado, con esto seleccionado, ¿vale? despliego y le digo que por defecto me ponga que sí. Sí está des desempleado vale Ya tendríamos todos los campos que me indica aquí, en el ejemplo. Ahora, siguiente paso, guardar la tabla. Como ya tengo aquí mi clave principal, no me va a salir ningún mensaje. Simplemente me preguntará el nombre de la tabla. ¿Cómo la vamos a llamar? Nos dice que la llamemos como tabla a alumnos. Y para que no nos, nos equivoquemos cuando hagamos eh, distintos formularios, etc. Delante le vamos a poner tabla alumnos vale aquí en el nombre no pasa nada porque dejemos espacios aceptar y ya puedo cerrar esta X. e importante aquí fuera fijaros aparece el disquete de guardar con el puntito rojo eso significa que hay datos que no se han guardado aún tengo que darle clic encima para que me guarde la tabla que hemos creado de acuerdo ahora me dice Recuerda los nombres, tal, tal, tal. Introduce los siguientes campos en la tabla. Antes de introducir los siguientes campos, voy a irme aquí, a este apartado, donde me dice de crear la segunda tabla. ¿Vale? Ya que hemos empezado con la tabla, vamos a ello. La segunda tabla es una tabla, de nuevo, crear la tabla, con, aquí con tabla seleccionado, le doy crear tabla en modo diseño. Se vuelve a abrir la misma ventana que tenemos antes, y en blanco. Y me dice, primero y de curso, vamos a crear los cursos, y de, recordar mayúscula, sin acentos y sin espacios, y de curso, el campo ID siempre, siempre, siempre, tendremos que poner entero, integer y valor automático, sí, de manera cuando haga clic fuera, me pone la llave, indicándome que es una clave principal, un valor que no se va a repetir dentro de esta tabla, va a ser único. Siguiente campo que nos dice, en este caso, en lugar de DNI, para no repetir el DNI, vamos a poner ID alumno. El ID alumno, que es el que hemos puesto antes en la primera tabla, aquí arriba, era un campo entero-integer. Luego aquí tengo que indicarle que es entero-integer. ¿Vale? En inglés, ¿dónde estás? Que no te veo aquí. Entero-integer. ¿Vale? En este caso no será valor automático porque nosotros sí lo iremos metiendo, indicándole qué alumno es el que ha hecho cada uno de esos cursos. Luego aquí no le ponemos valor automático, solo se le pone cuando aparece el primero en la tabla. Luego, curso y fecha de matriculación. Curso, como no dice nada, texto. Fecha, matriculación. Sin acento ni espacio. Y como siempre, aquí tendríamos un campo que se llama fecha date e igual que hemos hecho antes el formato le damos aquí a los cuatro botones a los tres botoncitos estos, perdón los tres puntos indico fecha y le selecciono la que aparece el año con cuatro dígitos aceptar vale y con esto ya tendríamos guardar vamos a guardarla con el nombre cursos cursos y delante le hemos dicho que le ponemos tabla tabla cursos aceptar. ¿Vale? Ya tengo mis dos tablas. ¿Qué es lo que me faltaría? Pues añadir las relaciones entre las tablas. ¿Vale? Vamos a añadir las relaciones entre las tablas. Entonces, para ello nos vamos aquí arriba. Herramientas, relaciones. Se nos abre esta nueva ventana. Aquí lo que tenemos que hacer en primer lugar es añadir las tablas que vamos a relacionar. Para ello, o bien doble clic o clic y añadir. ¿Vale? Son dos formas. Una vez que ya lo tengo, cierro esta ventana. Y lo que voy a hacer es separarlas para que se vea mejor y ampliarlas haciendo clic aquí en el borde. Justo en el borde cuando cambia la flechita, arrastro para abajo y me va a dejar mostrar todos los campos que hay dentro de esa tabla. ¿Vale? En este caso ya la tengo. Vamos un poquito más y ya está. Siguiente paso que tengo que hacer. Buscar campos que sean... Que estén en esta tabla y también en esta. En este caso sería ID alumno. ¿Por qué? Porque un alumno puede realizar varios cursos. Luego hago clic encima de ID alumno con el botón izquierdo y sin levantar el dedo del botón, arrastro y suelto justo encima de ID alumno. Aquí, ¿vale? En esta tabla. Y automáticamente fijaros que me ha aparecido esta flecha. Esta flecha indica 1 a N. 1 significa un alumno puede hacer n cursos. ¿vale? Luego estaría correcto. Ahora nos falta modificar dicha relación. Para ello hago doble clic encima de esta, de esta línea que nos ha añadido entre las dos tablas. Y fijaros, aquí me pone y de alumno y de alumno, correcto. Quiero que cuando se actualicen los datos de una tabla me actualice la otra. Y que cuando se, los, se eliminen los datos de una tabla también se eliminen de la otra o no me dejemos eliminarlo, sino eliminado de la otra, ¿vale? Luego, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Le doy a aceptar y al disquete de guardar para que esta relación se guarde. Si yo no indico esto, la relación que hay entre una tabla y otra, luego no podré realizar esto, consultas. No podré sacar información relacionada de esas dos tablas, ¿vale? Luego, ya tengo creadas mis dos tablas y las he relacionado. Siguiente paso será introducir datos en las tablas. Para ello, para introducir los datos, tenemos dos opciones. A, introducirlos directamente entre las tablas. O B, introducirlos creando formularios para ello. Entonces, aquí tenemos introduce los siguientes datos en la tabla. Vamos a introducir estos dos primeros alumnos utilizando la tabla que hay destinada a ello. Y el resto de alumnos, estos, los introduciremos creando un formulario. Entonces, para crear, introducir datos desde una tabla, simplemente voy a la tabla, que sería la tabla alumnos, y hago doble clic. Y se me abre aquí la ventana de dicha tabla. ¿Vale? Lo voy a poner a, a así para que no nos esté machacando. A ver, como quiero esos datos me vale con esto. Vale, voy a poner más grande un poco estos campos para que se vean completos. Fijaros que para ampliarlos me pongo justo entre los dos campos, cuando me cambia la flecha, y lo amplio. La fecha, como va a ser más pequeñita, esto más grande, el email más grande, listo. ¿Vale? Incluso si quiero que sea más ancho, simplemente hago clic aquí, al final, en el borde, y lo puedo ampliar. Empezamos por DNI, porque el ID alumno es automático, es decir... Yo no tengo que meter nada, ningún número. Me lo va a poner solo cuando pasa el siguiente registro. Entonces, DNI. Tenemos 28793812, C de Cáceres. Nombre, José Jiménez Pérez, 22 de julio. Fijaros que yo la fecha voy a poner 86, no 1986. Cuando yo le dé a la tecla tabulador o intro, automáticamente él me pone el año con los cuatro dígitos, como pusimos con la máscara de entrada, ¿vale? O con el formato que pusimos. Plaza de Toros, Los Santos, 24, tercero A, Castilleja, de... Vale. Teléfono, lo mismo, introduzco el teléfono todo seguido y al darle al tabulador automáticamente me los separa en grupo T3 los números, ¿vale? Tal y como pusimos antes. Email no tiene, luego lo dejo en blanco. Nivel de estudio: graduado escolar, desempleado, sí. Como si sí está desempleado, dejo marcado esto, ¿vale? El tick, como hemos puesto que por defecto aparezca que sí, pues directamente me lo pone. Ahora, estoy aquí, le doy al tabulador, aquí no si quisiera cambiarlo puedo darle a la tecla espaciadora, quitarlo o ponerlo. ¿vale? Le voy dando varias veces hasta que me lo pone. Le doy a la tecla tabulador para que me pase al siguiente registro y fijaros que ya el campo automático le ha puesto cero. Eh, en LibreOffice el primer valor del campo ID cuando es automático siempre empieza por cero en lugar de por uno. Vale, el siguiente DNI. Imaginaros que yo le pongo como está aquí. Le pongo con el punto, el DNI con los puntos y con la eh, letra separadora. Cuando yo le dé a la tecla tabulador, o mejor dicho, cuando le dé abajo para meter otro registro, me va a aparecer aquí este mensaje de error. Value too long in statement. ¿Qué quiere decir? Valor demasiado largo. En DNI, Recordar que cuando lo hemos diseñado... Le hemos, puesto, ¿vale? Le hemos puesto que no podíamos tener en este campo más de nueve dígitos. Al meter los puntos y los guiones y el guión aparecen más de nueve dígitos, por eso no me deja avanzar. ¿vale? Luego, siempre que salga ese error, value too long, significa que me he pasado al meter eh, caracteres en uno de los campos. Luego tendré que o quitar caracteres o poner ese campo eh, con mayor longitud, que permita mayor eh, número de caracteres. Eh, fecha de nacimiento 24, el 11 del 77. Tengo que poner las barritas, ¿vale? La, las barras eh, verticales, inclinadas, porque si no, no me dejará avanzar, me dará error, no me reconocerá la fecha. Entonces, dirección, calle real, 23, localidad. Tomares, 614, eh, 15, 33, 22, email, Tomares.es, vale, grado universitario y en este caso está, está trabajando, luego ¿te le doy a la barra espaciadora y ya la tengo, vale, ya no está, no está desempleada, es decir, está trabajando. Le doy a guardar y automáticamente se me han guardado estos dos valores en la tabla. Le damos aquí fuera también al disquete, que no se olvide, a guardar. Y ya cuando hago clic encima de la tabla, fijaros que me aparece introducido este campo. Como me ha dado error aquí en el DNI, el ID alumno me ha pasado al siguiente. ¿vale? Esto suele pasar muchas veces. Eso quiere decir que no me, en mi caso no va a haber ningún ID alumno número 1. Puedo o bien modificarlo yo manualmente o olvidarme y seguir con 0, 2, ya sé que no voy a tener ningún alumno con el ID 1, ¿vale? Cierro por aquí.